Por eso es que sacan a gente de Tlalpan, por eso es que sacan a gente de Xochimilco, ¿sí? de todas las áreas naturales protegidas y de las áreas de preservación ecológica, ¿sí? porque creen que porque tienen un papel y ¿sí? porque creen con el discurso del derecho humano y con el discurso de que la problemática social y que la economía y que el desarrollo de las personas pueden estar por encima de la norma. ¿Sí? ¿Sería bien común por encima del bien individual? Por así decir. En ciertas situaciones en que, como en este caso, la salud, la preservación, por ser pulmones, me encantó la analogía, porque soy médica, es vital, ¿no? Entonces ese eso está por encima. Se le llamamos normas de orden público e interés social. Exacto. ¿Sí? Es decir, en aras del orden público y del interés social hay ciertos derechos que pueden ser restringidos ¿sí? por esa situación. ¿Sí? No importa cuál dueño sea yo de la reserva de la biosfera de Shankan. ¿sí? Ahí hay como cinco ejidos. Ellos no van a poder construir un solo hotel porque esa es una zona que eh, hubo un litigio, una controversia constitucional entre, entre el Congreso del Estado de Quintana Roo y el ayuntamiento, el ayuntamiento de, de, de solidaridad y este, la entidad reguladora ambiental, ¿sí? en la cual se estableció, Tulum dijo, no, pues que nosotros queremos ahí construir hoteles, y la norma federal decía, no, esta es una zona de preservación ecológica. ¿sí? La controversia llegó a la Suprema Corte, y que se estableció que por encima del interés del desarrollo económico estaba el interés de la preservación ambiental, y además por jerarquía de normas, ¿sí? era más importante, preservar la integridad de la reserva ecológica de, de, de, de, de, de, la, de las áreas naturales protegidas por encima del interés particular del Ayuntamiento y del Congreso para entrar en un conjunto de normas que no tenían competencia para modificar la norma federal que decretaba a esa zona como zona de preservación ecológica. ¿Sí? Es decir, hay un conjunto de elementos que tienen mucho más preeminencia mucho más estatura, por así decirlo, tiene mucho más grado que las otras con relación a los derechos que tienen que tener. ¿Vale? Sí, es que no te, bueno, esa fue mi introducción, pero la pregunta, tengo un dato muy concreto en la comunidad donde trabajo, que es la zona de los saltos de Chiapas, yeah. por Chenaló, hay una comunidad que está careciendo de agua, sobre todo en el tiempo de no lluvia, donde se secan varios arroyos, entonces el único arroyo que puede proveer de agua a esa comunidad es propiedad de, de una familia, de, un, de unos individuos, y no aceptan que se tome agua de ahí para toda la comunidad, que alcanzaría, porque es un arroyo, ¿no? Porque dicen, vamos, no, es pues, que este es mío. Y su padre que sí se a compartirlo ya falleció, pero el hijo ya no está dispuesto a que tomen agua de ahí, el resto de la comunidad. Entonces no encuentran por dónde van a ir al centro de derechos humanos para de las casas para ver cómo se podía negociar o hablar, ¿no? este, que permitiera tomar agua para la comunidad que eso si sí quiere luego lo vemos, porque si sí es más complejo o sea, meternos en ese tipo de, de honduras, es decir, el agua es de carácter federal, llámese superficiales o de subsanitar ¿sí? muy probablemente ese gente tiene un título pero no del río. no lo sabemos no lo sé no lo sé, no sabemos qué tipo de cuerpo de agua sea, si es un afluente un concesionable, no lo sabemos o sea, estamos especulando para no meternos en el tema porque si me dijeras, oye, están agarrando, se acaban de, de, de, de, de, de, de, de, de privatizar un segmento del Lerma, ¡ah, eso es otra cosa! ¿Sí? Pero no sabemos qué cuerpo de agua es, ¿vale? para no entrar en una especulación. Ahora, continuando con el tema. ¿Quiénes son los actores del juicio de amparo? ¿Cómo funciona este elenco? de personas, de instituciones, que constituyen al, al, al, al juicio de amparo. Primero, el protagonista, sí, la estrella del asunto, se llama Quejosa, que es la persona que promueve. ¿sí? Esta persona debe de gozar de personalidad, interés jurídico o, y interés legítimo. ¿Sí? Ahorita dentro de eso. Baste decir que la quejosa es la persona que se siente afectada en sus derechos. Es cualquiera de nosotros que siente que hay un acto de autoridad que me está ocasionando un menoscabo en mi esfera jurídica de derechos. sí Después tenemos al antagonista, al villano. Ojo, no es que lo sea, solamente estoy por ponerlo en posiciones. Una parte de la parte activa y otra la parte activa es que produce el acto de autoridad la autoridad responsable y la otra es la parte pasiva nosotros los gobernados bueno las personas que nos vemos vulnerados transgredidos por la actividad del gobierno sí o del estado o de la autoridad sí esa es la que produce el acto esa es la que produce la determinación la que resuelve algo ¿Sí? que nos va a afectar a nuestra esfera jurídica de derechos ¿sale? después tenemos un tercer una tercera persona que se llama tercero con interés o tercero interesado esa persona es el titular de un derecho de una determinación que está interesado en que subsista por ejemplo una minera por ejemplo alguien que tiene una licencia de construcción en un condominio etcétera, que nos puede perjudicar, etcétera, ¿sí? Eh, esa persona está interesado en que el acto que yo estoy reclamándole a la responsable, y ese tercero interesado está interesado en que el acto subsista, ¿sí? Es decir, él está del lado de la autoridad responsable, ¿sí? O posiblemente no, pero él tiene un interés marcado en que el acto reclamado subsista, se mantenga incluso en mi perjuicio. ¿Sí? Lo que me hace antagónico Antagónico no lo digo en el mal sentido, vuelvo a insistir, en el amparo como en la justicia, no existen buenos ni malos. Son partes de un elenco y de un drama, de un drama jurisdiccional dentro de normas específicas y reglas específicas. La resolución determinará quién es el ¿Quién es el que tenía la razón o quién no tenía la razón? ¿Por qué? Porque en el concepto de justicia no existe un elemento moral, de tilde moral a las personas que participan en el, en, en el debate jurisdiccional. No hay bueno ni mal. Hay quien tenía la razón y quien no la tenía. Ese es, resolución, ese es el elemento sustantivo de una resolución jurisdiccional. ¿Sale? Después, por último, tenemos al Ministerio Público. El Ministerio Público participa en la mayor parte de los procedimientos, incluyendo no solamente en el amparo. Estos tienen un, una central participación, sobre todo en el amparo penal y en el amparo en donde participan menores de edad. Hoy no vamos a hablar de ella. Pero baste decir que estos cuatro elementos dentro del amparo ¿sí? constituyen el, perdón que lo diga teatralmente, el elenco Principal del drama jurisdiccional del amparo. La quejosa, quien se siente resentido en sus derechos. La actividad, la, la, la, la, la responsable, la autoridad responsable, que también dijimos puede ser una persona por equiparación, ¿sí? quien produjo un acto al que nosotros decimos que nos está ocasionando una violación a nuestros derechos. Un tercero interesado que puede estar conforme con la autoridad responsable o no necesariamente, pero que tiene un interés en que subsista el actor que yo estoy reclamando. ¿sí? Y el Ministerio Público como persona, este, este, como autoridad dentro del proceso con intervención para tutelar ciertos o cuales derechos. ¿Sí? Dudas hasta aquí. ¿La parte actora pueden ser varios. ¿La parte actora del amparo puede ser una persona moral? ¿Sí? ¿La autoridad responsable? ¿Cómo, cómo, cómo participará? La responsable. ¿A través de quién? ¿Y cuántas responsables puede haber? Ordenadora y ejecutora ordenadora y ejecutora. ¿Y cómo las clasificamos? Quien dicta el auto y quien lleva a cabo... órdenes, hace el acto. ¿Y hay otras personas que hacen? y Otras que ejecutan. ¿Qué ejecutan. ¿Cuántas personas, cuántas autoridades responsables puede haber en una demanda de amparo? Muchísimas. Porque, por ejemplo, si vamos contra... El presidente de la república y contra determinaciones de la Semarnat, vamos a empezar el presidente de la república, el secretario, después la subsecretaría a través de la dirección operativa y a través de ta, ta, ta, ta, ta etc. Pero, si queremos promover un amparo, tenemos que tener cierta, primero, el acto que está generándonos molestia. Dos, ¿Cuál es la influencia de ese acto de autoridad con relación al resto de la actividad de la autoridad responsable y su estructura orgánica? Es decir, si la autoridad responsable no necesariamente siempre va a ser una situación in o una sola persona, como sucede en el amparo directo, en donde el amparo directo no tiene mucho problema. Por lo general es un juez o una sala, ¿sí?, un juzgado de segunda instancia que pone que de producto de una determinación que pone fin a un juicio. Ahí no tenemos problema. La autoridad es muy claramente, de, muy claramente, muy visible. ¿Por qué? Porque produjo una sentencia, esa sentencia puso fin al procedimiento, entonces luego entonces puedo impugnarla a través de, a través del amparo directo, a través de un colegio. sí Y ahí no tenemos problema. El problema es cuando queremos iniciar un amparo directo contra un acto de autoridad y lo que primero que tenemos que tener claro es la trascendencia, la naturaleza de ese acto y el conjunto de elementos que constituyen tanto las ordenadoras como las ejecutoras que participan en ese acto. Y parte de mi estrategia inicial será entonces, si yo soy quejosa, ¿sí?, lo primero que tengo que saber es de qué me duele. Me llamo quejosa, me quejo, algo me molesta. Y lo primero que tengo que saber es qué. Que me duele. Si eso que me duele, soy titular de eso. Y esa transgresión en mi esfera jurídica de derechos que en qué parte fui transgredido me afectó la propiedad me afectó mi capacidad de autodeterminación me afectó mi capacidad de poder desarrollar mi familia de poder etcétera, ¿sí? de poder acceder a una escuela de poder eh, eh, eh, eh, eh, eh, abrir una cuenta bancaria etcétera. no sé tenemos que identificar qué es lo que nos duele ¿sí? ese el primer ejercicio. ¿Soy qué cosa? ¿Qué me duele tal? ¿Soy titular de ese derecho? Interés jurídico. ¿Soy titular de ese derecho? ¿Soy titular del derecho al debido proceso? ¿Estoy dentro de un proceso jurisdiccional? ¿Soy titular? ¿Soy titular? ¿Soy titular de la propiedad? ¿Soy titular de la propiedad? ¿Soy titular del derecho a la vivienda? ¿Soy titular del derecho a la vivienda? sí Identifico qué es lo que me duele. Y después lo traduzco al ámbito de derechos. Identifico su posición dentro del ámbito constitucional y convencional o, o punto. ¿Sí? Y empiezo a articular lo que me duele. ¿Sí? Después identifico a la responsable. Legislativo, Ejecutivo, este, Presidencia Municipal, este, Policía, Ministerio Público, este, Autoridad Administrativa, Tribunal Unitario Agrario, eh, etcétera. Identificamos a la institución y después identificamos el acto. Identificamos si ese acto de autoridad en verdad, primero esa autoridad podía haberlo hecho, si cumplió con los requisitos para su existencia, si en verdad cuántos elementos tenían que participar, si en realidad cumplió con los elementos de fundamentación y motivación, si en realidad ese, ese, ese, acto, ese acto administrativo, jurisdiccional, laboral, etc., verdaderamente reunió los requisitos para su existencia jurídica. Si además ese acto fue dictado dentro del procedimiento, es decir, se me otorgó mi garantía de audiencia, fui escuchado y oído en juicio, su, el procedimiento se cumplió a cabalidad, se, eh, eh, eh, la autoridad realizó el control difuso de convencionalidad, es decir, realizó el conjunto de operaciones a las cuales estaba ligado para poder expedir, realizar ese acto, y empezamos a dibujar a ese siguiente personaje, en toda su complejidad. Estoy siendo lacónico, no estoy siendo técnico. Estoy tratando de darles una, una narrativa para que ustedes adquieran este, herramientas. ¿sale? Después tengo que identificar a la persona que está interesado en que el acto subsista. En un amparo directo necesariamente tendrá que ser mi contraparte. Si esa persona obtuvo una sentencia favorable ¿sí? y yo tuve una condenatoria, y me voy a quejar de que, esa, de que esa sentencia me produjo un perjuicio a mi esfera jurídica. ¿Por qué? Porque el juez no analizó una prueba, porque el juez no fundó un motivó, porque el juez no realizó una, un, un, un, un, un, una sistemática completa al momento de analizar las pruebas, o no analizó las excepciones, o no era competente, o etc. ¿sí? Ah, yo voy a empezar a generar mis conceptos ¿sí? de violación, sí pero esa otra persona está conforme con lo que sucedió. Esa persona se llama tercero con interés, está interesado que el acto subsista. Posiblemente incluso pueda también promover el amparo, junto conmigo, en contra de la terminación. ¿Por qué? Porque muy probablemente el acto sí le benefició, pero no benefició en todo lo que, todo lo que pidió, y está pidiendo más. O puede a través, hoy día, a través de una institución novedosa, ¿sí? que se le llama amparo adhesivo, en donde a través de conceptos de violación en adhesión, ¿sí? eh, fortalece, exalta eh, o, o, o hace eh, señalamientos eh, eh, con relación a las consideraciones y resolutivos del juzgador en aras de que el colegiado pueda observar que en efecto el juzgador realizó un buen, una buena sentencia y que le favorece. Es decir, esta persona tiene un interés en que el, hace, el acto reclamado de la quejosa subsiste en su favor. ¿Sí? y el Ministerio Público, el Ministerio Público que tiene una intervención para tutelar ciertos derechos de ciertas personas que comparecen en el en, dentro, del proceso, dentro del proceso de amparo, en el caso sobre todo, muy relevantemente, en la mayor parte del amparo penal, ¿sí? y en el amparo cuando hay menores. De edad, ya que se tienen que tutelar un conjunto de situaciones, sobre todo en los menores de edad, en donde cualquier actividad, tanto jurisdiccional como de las partes, puede generar perjuicios que te impidan su desarrollo o bien que menoscaben sus derechos o bien que les ocasionen lesiones o daños. ¿Sale? Dudas de esta parte. ¿Qué es la palabra quejosa? Que que que, sí, Me quejo. Pero ¿por qué la palabra nada más quejo? Quejo. ¿qué es quejar. Me duele. Y grito. Levanto la voz. Le digo a la autoridad. Eso está mal. Me quejo. Voy ante ella y le digo en quejo, señor, me está violentando, sí. señor, lo que usted está haciendo me está transgrediendo, me quejo. Sí. También coincido con el señor, eh, ¿por qué es quejosa y no quejoso? Porque con por cuestiones de género me parecería sí, muy difícil. Claro. Miren, no me gusta meterme en esos temas de, de lo que le llaman hoy día lenguaje... Eh, incluyente porque se me hace una verdadera descartada ¿sí? porque realmente no existe ni lenguaje incluyente ni nada, existe lenguaje punto. ¿sí? es una construcción social y llámese quejosa o quejoso el término es quejosa o quejoso. Es? Eso, este, este, este, sí. eso lo aprendí yo del maestro Burgo que es, que, es que es quejosa porque es una parte en el proceso de amparo estamos hablando de un proceso que por lo tanto es parte y decía quejosa viene como de aquel término de cuando nosotros vamos y le decimos que mi hermano me está haciendo algo y me quejo a la mamá sustantivista, Ajá. quejosa luego entonces queja verbalizas qué hace la queja me voy a quejar el titular de la queja que es una quejosa es una persona que se queja. Sustantivo, queja. Verbalizamos, quejar. Elemento, quejosa. No es un tema de lenguaje incluyente. Nada Pero incluso es hasta la, hasta la misma parte gramatical. No dicen la quejo. O sea, me quejo, pero no voy a decir, decir yo soy persona, la, la persona, pero no digo la, la persona, persona, lo quejo, ¿no? Es que yo como persona. Y tiene que ser el artículo con, con, el, con, con, el, este, con el adjetivo, sí, o con el verbo. Pero es un tema, es solamente un tema. O sea, partamos de la idea. Queja, la queja es el A. ¿Sí? Me quejo. ¿Sí? Yo me quejo, estoy, estoy conjugando el verbo quejar. Sí. Si soy titular de una queja, entonces ¿qué soy? Quejoso. ¿Listo? Es el acto que se está llevando a Quejo, hay una queja. Me estoy quejando. ¿Sí? Estoy expresando una inconformidad. ¿Sí? La queja más habitual es cuando me quejo de un dolor, algo que me duele, me quejo. ¿Sí? Cuando igual te vulneran tu esfera jurídica de derechos, estoy externando una inconformidad, estoy inconforme con lo que me está sucediendo, derivado de un estímulo del exterior, ¿sí? que me está produciendo un dolor, que me está produciendo un eso es una queja voy y me quejo ¿me quejo ante quién? Ante la, autoridad, ante la autoridad que me va a resolver que tiene competencia para conocer de mi queja y resolver ¿no sé si lo vamos a ver? ¿hay un tiempo? ¿es un año el que te tiene que responder? ¿o del amparo? ¿O sea, ¿cuánto tiempo ahorita entramos en no? esas partes pero basta decir que a partir de que tú tienes conocimiento del de acto son 15 días. A partir de que tienes conocimiento fehaciente, completo y pleno del acto reclamado. ¿Sí? No me voy a meter en esas honduras, pero concentra en todo lo que dije. El conocimiento del acto reclamado tiene que ser completo, pleno este, y cierto, verificable. ¿Sale? Más dudas. No, no Vamos a dejar para, para entrar a paréntesis para después entrar al otro. Ya ¿y empezar de entrada a la carnita de la. Bueno, ¿sale? Gracias. Con el que me Es que no coincidir, porque parece que tienen este y tenemos que salir